A propósito de televisión, yo quiero referirme al comentario o, o lo que hizo a través de sus redes sociales, específicamente su cuenta de Twitter, la asesora del gobierno, que ha generado bastante polémica, precisamente la señora María Altagracia de Los Ángeles, ella decía que diferentes medios de comunicación, noticiero tienen en todo su haber algunos reporteros y presentadores que tal vez no están de la mejor manera presentados. Precisamente generó gran controversia en las redes sociales la posición de la asesora de comunicación del Poder Ejecutivo María Altagracia de Los Ángeles Peña Peña sobre los presentadores de noticias de la Televisión Nacional y los periodistas. Precisamente Angelita Peña, como es conocida, utiliza su cuenta de Twitter para criticar a los trabajadores de la prensa, quienes en su juicio lucen mal ataviados y se ven feos. Los canales Debían cuidar lo que es un poco más la imagen de sus reporteros de noticias y sus presentadores de noticias. Caramba, cuánta gente fea y mal atraviados en la televisión, aseguró la asesora de comunicación del presidente Luis Abinader. miren tenemos que ser serios en esto porque aquí se juega mucho a la doble moral. Lo que está diciendo la señora no está mal, te sabía Ella precisamente se refirió... A lo que se sintieron aludidos, los remitió al diccionario precisamente a buscar lo que es la palabra feo o fea. Que miren cómo dice ella, que carecen de belleza o, atra o, mire, o atractivo y que no resultan agradables para contemplar o de escuchar. Precisamente una persona bien dotada por la naturaleza, si está bien sucia o, de, mire, o de desarreglado, que no esté bien presentado, es feo o fea, se oye, explicó Angelita Peña. Miren, la señora por la posición que tiene, tal vez no le corresponde llevar a cabo este tipo de comentarios, más en un país como el que vivimos. Pero yo creo que el que no se siente aludido, no tiene por qué tratar de dar respuesta a esto que dice la señora. Porque todo el que se siente debidamente presentado y bien arreglado, no se puede dar por aludido en base a este planteamiento que hace la señora. Tenemos que ser justo en este sentido ahora, por su condición y en un pueblo como este, que muchas veces nosotros sabemos que muchas veces hay cosas que están mal, pero preferimos callarlas porque no se pueden hacer públicas para no ofender, ni que nadie se vaya a sentir aludido con planteamientos que podamos hacer en un momento. Ahora, yo creo y soy partícipe de todo lo que trabaja en la, en la, específicamente en la televisión, en los medios de comunicación, de prensa, noticiero debe procurar. No es que usted va a hacer una inversión constante de prendas, de vestir, Caras de grandes marcas, pero por lo menos debidamente presentado. Los colores de manera adecuada. Una ropa que usted sabe que está bien planchada, bien puesta, bien lavada. Usted se la va a colocar y su imagen va a ser otra. Procurar por lo menos usted mantener un corte de pelo adecuado, unas barbas bien arregladas, de manera que usted se pueda ver sobrio frente a una pantalla de televisión. Es ahí donde deberíamos de estar. Ahora, todo el mundo. Fuerte con esta señora. Todo el mundo ha dicho todo lo que ha querido de esta señora. Ahora, tenemos que ver la realidad de lo que es esto. La imagen y la presentación es determinante en la televisión, señores. Ahora, como la señora es la asesora de comunicación del presidente, esto no se escucha bien. Ya la primera dama pidió disculpas por este planteamiento y demás. Ahora, vuelvo y reitero, el que no tenga esta condición... No tiene por qué sentirse aludido. El que no esté en estas condiciones que está mencionando la señora, no tiene por qué sentirse aludido por este planteamiento. O si no, pregúntenle a mi amigo Orniel Ramírez. Orniel Ramírez siempre anda bien, bien puesto y presentado. Bien puesto y presentado. ¿Qué es eso? ¿Eso ¿Es su imagen? una imagen? eso Es una inversión. Una inversión ahí constante. Entonces, hay. Hay que, hay que entender eso, señores. hay que entender eso, porque es que muchas veces nos queremos sentir ofendidos, aludidos por cosas que no van con nosotros, El que está bien puesto y bien presentado. No tiene por qué. Ahora, muchos aquí queremos tener doble moral, como dicen los urbanos. La criticamos, que ya no. pero o sea, muchas veces tenemos que decirle a amigos, que mira, pero líder, eh, acomódese un poco, por lo menos una recortadita, afeítese. Eso pasa frecuentemente. Yo, a mí me ha llamado la atención, amigo, mira, Robert, pero ella, ese corte de pelo no está para ti. Mira, Robert, esa barba, acomódate. Miren, yo tengo la, la barba ahora más bajita porque un amigo me dijo, mire, eso está muy, eso se ve muy feo, eso de cuidar usted con esa barba tan... Y yo me la acomodé. ¿Por qué es esto? ¿Quién no tiene esta condición? Y ella lo aclaró de manera muy precisa. Y luego estuvo hoy en el programa El Sol de la Mañana aclarando todo esto, porque hay que hacerlo, porque así es este pueblo, hay que decir las cosas de manera que nadie se sienta aludido, pero hay un refrán muy popular que al que no le sirve el sombrero no tiene por qué ponérselo, no tiene por qué ponérselo, eso es lo que yo entiendo. Señores, por otra parte, el tema de la reforma constitucional sigue creando grandes molestias, precisamente en el día de hoy no asistieron a la reunión donde se tratarían los temas libres de lo que en esta mesa de trabajo, pero todos pensando que se iba a desarrollar el tema de la modificación constitucional, ni asistieron a lo que fue esta mesa. Estamos hablando de los partidos de oposición PRD, PLD y la fuerza del pueblo, señores, que no asistieron. Oigan esto, pese a que se le había informado que no se trataría la reforma constitucional. Precisamente Pedro Montilla, quien es su consultor jurídico del Poder Ejecutivo, indicó que lo acordado en la mesa serían a tratar temas de la reforma constitucional. Mire, de último, para darle espacio a que los partidos de oposición pudieran tener su iniciativa o tratar, mire, se tratarían allí en ese espacio, pero al parecer los partidos decidieron mejor no presentarse ante esta situación. Yo creo, yo creo, que como va este tema, como va este tema, yo creo que será para no decir imposible, porque aquí en República Dominicana no hay cosas imposibles, todo puede cambiar de un momento a otro, pero no se vislumbra la posibilidad de una reforma constitucional en estos momentos. Vamos a ver qué el Poder Ejecutivo va a desarrollar en este sentido, se ha estado hablando de que se estarán haciendo consultas, se estará buscando tal vez la vinculación de los diferentes sectores, pero los partidos políticos son los que tienen representación en el Senado de la República en la Cámara de Diputados, ¿sabía? Los partidos son los que votan y son los que se convierten en asambleístas para poder modificar la Constitución. Son los partidos, la sociedad civil, los grupos, las organizaciones, todos pueden opinar y generar opinión pública, sí. Pero son los miembros de los partidos los que se convierten en asambleístas, los que son escogidos allí a través de la Cámara de Diputados y, la y el Senado de la República, sabía. La modificación constitucional, porque es bueno que se entienda, la modificación constitucional no a veces va a depender de un solo partido. Acuérdense que deben existir condiciones de acuerdo y acercamiento para poder llevar a cabo estos temas. es eh, Bueno, yo no quiero, como decía, pensar que esto será imposible ahora. Ay, ahora mismo las condiciones no son las mejores para llevar a cabo de parte de los partidos políticos, la posible modificación de la Constitución de la República. Es bueno tomar esto en cuenta ante esta situación. <risa>